Thank <laughs> you. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a Five Stream Latinoamérica, todo está listo muchachos Fox, Fox, de The Fox Games y el cuate Lalo están listos para amenizar aquí en Face Stream Latinoamérica Una reta del mejor juego de esta saga La COF 98, ahora en su presentación UM Muchísimas gracias a todos por acompañarnos Bonita noche tengan amigos, haciendo las últimas pruebas la siguiente pelea es la que cuenta Gracias a todos Buenas noches, yo soy Tepi, repito Gran, grande Grande, grande inicio, debut De la 98UM Con rollback El día de hoy, hace exactamente dos horas y media Inició esta nueva aventura Itinerante para todos nosotros La saga De KOF 98UM Con rollback, Nastar Kid Muchísimas gracias Gabo maravilla. Gracias a todos Vamos a iniciar con la siguiente pelea Esta es prueba nada más Ya para no, no soñar con monstruos E iniciar con Toño Muchas gracias amigos Buenas noches Fabián Gómez Gracias por esas 75 estrellas Para dar inicio con la transmisión Muy bien Gracias a todos Aquí andamos Aquí andamos Buenas noches amigos, ahora sí, iniciamos. Marle, gracias. Vamos a iniciar. Guatelalo contra Fox, ambos mexicanos. Y ahora sí, que se partan las vestiduras. Luz verde, muchachos. Vamos a darle, vamos a darle éxito. Mucho éxito para ambos. Vamos a iniciar. Todo listo amigos, aquí andamos totalmente en vivo Para ustedes, Latinoamérica y el mundo Cuatelalo, esperando, estamos en vivo y a todo color Así que, puede haber algunas interrupciones en la pelea Jorge Millán, ¿cómo estás güey? ¿Qué bien luce esta versión, sí Es una de las mejores versiones Ahí está, Cuatelalo contra Fox Team Edition Vamos a quitar esto ya Hay que llevarlo al fondo Y el video... De la batalla a la cima. Muy bien, es Steam Edition. Recuerden, repito y reitero. Buenas noches, atásquese que hay lodo, así es. Así es, muchachos, buenas noches. Vamos a iniciar. Luz Verde, Cuate Lalo. Contra Fox. Iniciamos. Gracias. Al maestro Diego Go Brandon Velázquez. Bienvenido, gracias. Bueno, cambio de lado. Cambio de lado Guatelalo con Mary, Chris y Chang Maestro Go, muchas gracias Muy bien, Ruco Vargas, 2 Bienvenidos muchachos, buena noche Vamos a iniciar, repito, esta aventura itinerante aquí en FaceStream Latinoamérica Jala al 100 Juanito, jala al 100 Muy bien, gracias, Maqueda, bienvenido Se lo regaló Facebook, Diego Vamos a iniciar amigos, 98M para todos ustedes, mira la canción, hermano. La del COF 95. Gracias a Olivares Buralles Es la del COF 95. Yayi Ramírez, gracias. Santiago Durán, buenas noches. Damos inicio entonces. Esta es otra pasada, ¿eh? el COF 98 M. Distinto. Completamente. jairo Vega, sí. Chulísimo. Bueno, el trap. ¿Hay confirmación para Fox? No. Coman grab en dos ocasiones para Cuate. Solo para quedar más cerca ahí de King y castigar. Responde también Fox. No hay sorpresa. Salto neutro. Cerca está el Cuate, muchachos. Listo. Estamos en vivo, eh. La imagen que él nos está pasando puede pasar un poquito con delay, pero estamos en vivo. Aquí sí le das con Don Eiji? Sí, aquí sí. Aquí sí lo utilizo. Isidro, gracias. Kubikiri Basara, ¿cómo estás? Iniciando con esta aventura, repito, de la COP98, amigos. Ahí está. Saludos, Manuel Guevara. Combo completo. Buenísima para el cuate. Buen confirma en la esquina. Castigando a Chizuru para Fox. Que quiere responder también de frente. Descendente para Chris. Está cerca de llevarse también a la Veneca. Acá el cuate. Jugando con todo hasta el momento, amigos la versión de steam del cop 98 ultimate match final edition da inicio cristian soy argentino gracias hermano bienvenido buenas noches Siga por favor la página comente dejen su like de frente al cuate y está nada del 3 por 1 castigándolo de manera brutal al maestro fox hasta el momento eh dándole durísimo, Fabio Gabriel Palenque gracias el rollback es un hecho y llegó para quedarse muchachos así es Alex, es el Fox de Fox Games el maestro Fox es todo para Chris y viene Chang, el porcino muy bien. a ver si puede de una vez el cuate finalizar Fox por supuesto va a buscar todo, no atoró la pantalla Parece que ese bug está solucionado. Acá está arreglado. Tres barras de poder. Mantiene ahí al frente. Barrida para Chang. No fructifica. Otra patada por abajo. Qué buena finta la que le lanzó ahí Fox. No pudo mantener el combo. No hay sorpresa tampoco aérea. De todas maneras, vendiendo cara la derrota a Fox, muchachos. Bien, el, giran, el giro de bola para el cuate y se acabó. Es todo para Chang, con Atena rifándose acá Fox, amigos. ¡Tuban Díaz! Muchas gracias, 75 estrellas. Creo que, creo que Facebook les está regalando. Confirmen, por favor, si Facebook les está regalando, muchachos. Creo que sí. Miguel González, gracias. Alejandro Vera, colaborador de la página. Buenas noches. Se acerca Fox. De a poquito. Otra vez, este poder que no se ve, la 98. Muy bien. Bien jugado. Excelente. Cayendo en la trampa el cuate. Otra vez el Phoenix Arrow. Excelente DP. Se acerca Fox de a poquito. Regalo de Facebook. Gracias, Ábalos. El poder es para Fox. ¡Le dio la vuelta a Fox! Todo el comeback es para Fox. Increíble! ¡Qué chulada la que se acaba de aventar Fox! ¡Cómo le dio la vuelta a la tortilla! ¡Impresionante! Muchísimas gracias a Maqueda, a Israel Pereira, a todos por las 75 estrellas, están llegando a racimos, Israel Pereira, Steven Calderón, gracias muchachos, las está regalando Facebook, muchas muchas gracias, ¿sí? gracias por compartir, por comentar, por reaccionar, ya ve, confirmo dice Dante Ross, gracias, ahí está, esta es la ganancia de que ustedes compartan, comenten y reaccionen. Te los agradezco infinitamente Gran primer punto para Fox Impresionante el comba Que logró con Atena Sin sangre le dio la vuelta ahí Al cuate Muchísimas gracias Ricardo Cruz y sí, Ahí está regalando Lo que les decía Facebook Si sí se pone las pilas y se sí apoya para que vean Por fin regaló así es Le dio la vuelta De manera descomunal Fox Y ahora está castigando también ahí al Chris. Lucía López, muchas gracias. 75, más. Siguen regalando. Siguen cayendo. Muchísimas gracias, muchachos. Otro trap. Eddie Sánchez, gracias, hermano. Eso. Hermosa manera de vencer con King. Y como ven aquí a Fox. Haciéndole hermosa pelea al cuate, eh. ¡Definitivamente! ¡Gran pelea! ¡Latido Arias! ¡Gracias! ¡Muchas, muchas gracias! ¡Mañana comes pescado! Dice, sí, así es ¡Muchas gracias muchachos! ¡Ahí está! ¡Si comparte, comente, reacciona! ¡Puede que Facebook le regale estrellas! ¡Ya está actualizada! ¡Sí! ¡Ya tenemos rollback! ¡Patada abajo para zafarse de el Venom Strike! Eva el cuate! ¡Muy bien! ¡Sujeta! ¡Listo! ¡Excelente! Besito y todo, ¿no? Para la señorita Laura. Tiene Chizuru Kagura. Que hace rato no hizo nada. No hizo nada. Y es el momento para responder aquí para Fox. Otra vez. Lo tumbó. Buena, por abajo. Alfredo García, saludos. <ríe> Excelente. Muchas gracias. De todo online, para completar la Play 5 Gracias, 44 estrellas, gracias Alejandro Vera 202, muchísimas gracias Bien Hermoso el efecto retro de King Al hacer el poder, así es Es una desbandada El 98M Con toda la banda sonora Disponible, gracias Alejandro Vera Por las 200 estrellotas Gracias hermanos, bienvenidos Buenas noches Facebook sí cumple, ya ve ¿Ya había color de ese color de Chizuru? No. Acá recién. Buena. Excelente. Cuatro hits para Fox. Lo está castigando enorme. Y sigue dando. Isidro Durán, gracias. Saldo Resendi. 75 estrellotas. ¡Gracias! Muy bien. sujeta de nuevo. Buenísima. Como lo rompe otra vez. Eso. A la Guerra, gracias El KOF que merecíamos Así es, muchas gracias Ahí a la SNK, poniéndose las pilas Por fin, con esta versión UM de la 98 Final Edition Gran juego el que está mostrando Fox 2 a 0 el marcador Sucumbiendo el cuatelaro y no sabe ni qué rollo Percho Trejo Otra 75 estrellas, gracias Muy bien Agradecido muchachos Regalando estrellitas Facebook Muchas muchas gracias a todos Comparte el stream por favor Comente, reaccione Está buena la reta y está sucumbiendo El cuate Lalo contra Fox Está jugando de manera Tremenda con Atena Ahora lo hizo con Con Chizuru eh en este segundo punto, 2 a 0. ¿Cómo anda? Comparte el stream, amigos. Muy bien, ahí está la canción otra vez. Alejandro, mira, 30 estrellas más. Que alguien les el poderoso G, dice. Sí es la pura, mira, mira, punta el tren, dice. Bueno, la 98M llegó para quedarse, se los puedo asegurar. Y habrá múltiples, múltiples torneos ya con esta versión. Donde quiera se las firmo, eh. Donde quiera se la sirvo, yo voy a generar uno pronto Muy bien El bolazo es para Chang Y ahora la barrida, bien por el cuate No cae en la trampa El Huawei con la cadena Sujeta hermoso. Herboso Bien, girando la bola Y listo Vence el cuate Que quiere responder rápido Quiere meterse el cuate, Aldo Recientes, gracias. Muy bien. Azotando. Gracias, Aldo. Sí, sí, sí. Muchísimas gracias, muchachos. Agradecido en serio. ¡Entra con el quinto, el cuate! ¡Oh! Hablando de honestidad, Aldo. Los dos poderes consecutivos. ¡Qué asco! Y ya vence ahí. El cuate está cerca entonces del 3x1. Respondiendo contra Fox. Come bola. A cero, Atena. Busca trabar la pantalla. Bien, dos hit. Lo logra excelente el maestro Fox. Ahí acá retrocede Chang. Muy bien. Lo lleva al aire. Y está cerca de acabarlo Fox. Al menos a Chang. Eso. Por fin. Muchas gracias a todos. Yo soy Tepi69. Debutando esta gran, este gran juego, esta gran entrega de la 98M con Rollback, amigos. A partir de hoy ya no lo dejamos, no lo soltamos. Muy bien, a volar. La primera bola. la tora otra vez Fox. Jugando Puerco Fox acá. Muy bien, excelente Wake Up con nivel 1. Lo lleva a los aires, la bolita, lo traba. Y sigue atozigando a su rival el Player 2 Por fin el cuate encuentra algo Salto neutro No pudo implementar el nivel 1 Y acá Fox tiene otra oportunidad Entra con el nivel 1, no Ahora sí hazme tuya por favor 2 a 1 el marcador Entregó el DP Fox Entregó el DP Fox Y cayó, Iván Montijo Muchas gracias 75 estrellas más para que vean que Facebook sí regala estrellas cuando ustedes comparten, comentan y reaccionan. Ya ven. Muchas gracias muchachos. 2 a 1 el marcador. Por fin Cuate se mete a la pelea, eh. King y X. Kisuru y Atena. Así es como responde. ¿Cómo andas, Puerquiñe? Está regalando a granel Estrellas Facebook Y es el momento para que usted Nos ayude a compartir, comentar, reaccionar Y pueda aportar su granito de arena con nosotros 2 a 1 en una chulísima pelea hasta el momento Con Rollback Eric Villalobos, gracias Sujeta de frente el cuate con Chang Otro bolazo, no puede Entra en overhead Y azota a la nena Gracias Eric Villalobos Hasta Costa Rica, hermano no consigue el segundo overhead Acá, Cuate y elimina el Venom De su rival Responde con trap Acá Fox, no Bien medido, milimétrico el movimiento de King Por parte de Chang No la perdonó Listo, se acabó Primer round para Cuate Prácticamente imperfect 75 estrellas más De Ernesto Anguiano Gracias muchachos Muchas gracias, sigue regalando estrellas, Faye! Hey. Muchísimas gracias. A mí no me regala nada, dice el patrón Loya. Nos manda 35 estrellas más, gracias Loya. Para que vea que esto es cierto, ¿eh? No mentimos, muchas gracias Loya. <risa> Bien por el cuate, otra barrida. El bolazo es abajo, Girando la bola. Buenas noches, Logan. Pero no servía su online Ya funciona Muy bien, gracias a Basurto Está presente Rafa Basurto, checando la pelea Muy bien Muy bien Ya está el rollback Y esto llegó para quedarse Clipeado el doble king De Chang, gracias Germán Ahí va a quedar el clip Ira, sujeta no sorprende cuate Es todo para Chang pero cumple Al vencer a dos personajes de Fox El asunto para Fox es que ha tenido que remontar Muy bien Ha tenido que remontar Spinfall No puede Eso Por abajo excelente Otro suplex Gracias Beto Quesada Gracias muchachos Oh buen DP Bien, por abajo, ahí va. ¡Te regala, Fox! Es el momento del cuate, no te puedo creer. Como falla el cuate Lalo, dropea el poder. No sé qué quiso hacer este manco y no le salió el poder. Mira nada más. El cuate asqueroso, error. Como siempre, Carlos Fernando Rangel. Otra 75 estrellotas, gracias. Counter de Atena. Youth Magnulty, gracias, hermano. Eso, a volar. Trabada en la esquina. Y cuidado que Fox se está acercando con... Atena una vez más, ¿eh? Cuidado que está gestando el comeback otra vez. Bien. Y acá. Esos brinquitos con Mari son muy buenos. dice, sí, sí, sí, sí. ¡Marcial Reyes! ¡75 estrellas más! ¡Muchas gracias, Marcial! ¡Oh! Se aproxima, buena. Cae sobre Atena otra vez. Puntapié. Barrida por abajo. Es todo. 2 a 2. Empató esto. Y el Cuatelalo está en la pelea, amigos. Buena pelea. Muy buena pelea. Fox contra Cuatelalo. Kicker Chávez. Otra 75 más. Qué bonito que Facebook por fin nos esté apoyando como, como lo merecemos, ¿no? Muchos de nosotros que hacemos tanto contenido Que le somos fieles a la plataforma Y que estamos siempre al pie Del cañón, de verdad Muchísimas gracias Ya lo merecíamos, ya lo merecíamos, de verdad Agradecido en serio Muy bien, 2 a 2, el marcador Apoyando al buen Tepi, gracias Helio Domínguez, otra 75 más Y las de Kicker Chávez también Muy bien están llegando, están llegando Está muy rápido el juego Sí, sí, sí, así es, hermano Continuamos El juego es muy rápido ¡Oh! Ho, ho. Pero qué bien está metiéndole Su rebanada ahí Buenísima Va con todo eh Fox, por fin muchachos está debutando esta gran, esta gran entrega, el 98 M UM, con Rollback, creo que ya lo merecíamos Muy bien, Eddie René, huevo ahí están las estrellas dice Eddie, ya le llegaron a Eddie y también a Mariano Sentes. gente que ha estado muy, muy, muy, muy pendiente de con nosotros Normalmente es a la que le está llegando todo esto, ¿no? Agradecido en serio. Entra con el nivel 1 el cuate. ¡Y ahí va! ¡Gracias muchachos! ¡Buena! ¡Eric Spartan! ¡Gracias! ¡Buena noche! ¡Muy bien! Seguimos de frente. Todo con Chizuru para Fox. Tres barras de poder son las que tiene. Sujeta frontal. ¡Retrocede el cuate! ¡Ahí está! ¡Muy buena! Jugando firme. Gracias a Francisco Lampar, 641 días siguiéndonos. Ahora el que tiene todo para remontar es cuate. Tiene que hacerlo. Eric Spartan, gracias. ¡Listo! Gracias muchachos, dejen su like. David García, oh, es verdad, sí. Las está regalando. Muy bien. Eso. Ahí va. ¡Cuidado, aquí se va a acabar! ¡Claro! No cayó Chris y sí cayó el tercer punto para Fox, hermosa pelea jóvenes, muchas gracias por acompañarnos, la primer personal entre Guatelalo y The Fox Games Fox, aquí en Five Stream Latinoamérica, yo soy Tepi69, muchísimas gracias a todos por acompañarnos, no olvides compartir, comentar, reaccionar ¿Dónde están mis estrellas? Facebook ¡Quiero mis estrellas! Dice Lampar. Gracias muchachos, ya vieron Que esto no es juego, eh Que si sí está regalando Facebook Sus estrellitas Ricardo Cibrian, gracias por dejar su like Muchas, muchas gracias Luis Aguilar, hermano agradecido Bueno, continuamos Pollo, güey <risas> Jut Magnulti! para unas caguamas Madre santa Cinco dólares de youth Magnulty Muchas gracias, viejo Mira este escenario Muchísimas gracias, Jut. Al suelo, Chris Bien, ahí va Venga Le mete el gancho ahí, Fox Midiendo bien con Chizuru, otro counter Este escenario creo que es del Fatal Fury, eh Maimo, pelas perro, pelas. Fuera. Eso, gana arriba. Gracias, Alejandro. Fuerte abrazo. Eso, de frente. Eso, muy bien. Azota a Chris en el suelo. Se regala Fox. El problema para el Cuate fue que intentó hacerlo dos veces, ¿no? Y Fox reaccionó con ese DP y venció. Muy bien. Alcanza para las Kiwas al TP. Vale, a poquito. Llegando a la meta mensual, muchachos. ¡Oh! Y sigue. Y le mantiene el espejo ahí a Blue Mary. Chizuru. Buen castigo el de Fox. De verdad que se encontró muy buen rival el cuate Lalo, ¿eh? Suplex. uno. Es el Rollwood Special, ¿sí? El escenario de Honfu, de Yamazaki. De varios. Buena. Se acaba Chizuru, muchachos. Alejandro Hattori. Alexander, perdón. Gracias por el like. Y ir ahí, en diálogo, ¿no? Y, y en bronca con la puerca. Salma Gaya, gracias. Eso, counter, reversal. Y confirma con DP. Y no cae en la trampa el cuate. Lo esperó muy bien, tremenda doble en la esquina. Atena, buen combo. La cuatiña. Así como lo bautizó la puerca. Ahí está, ya entró el nuevo netcode. Así es, hace tres horas entró el nuevo netcode. Y está hermoso, ¿eh? El nuevo rollback está divino Se viene un torneo de la UM aquí en la página Relámpago, listo, es todo para Atena Y le dio la vuelta el cuate, muchachos De muy buena forma Todo con Blue Mary. Bien jugado Y ahí va, oh, falló Qué buen combo Y aprovecha también contra trap Ahí, Fox se la sabe Estos movimientos son diferentes y se ve que lo conoce Fox, excelente King la que maneja Buenos combos básicos, pero no se ven, no se ven mucho Pingüil, gracias Es lo que aporta la 98M Movimientos distintos, gran variedad de combos Personajes que no se conocían Y completando toda la saga, ¿no? Otra vez, nivel 1 para Fox, dándole la vuelta a esto Cuate busca el empate, Fox, los dos de diferencia Salto neutro que no fructifica para Chang Ni el Hien San tampoco A distancia Fox Counter para el cuate Eso Gana el salto Fox La patada es frontal, cae en la trampa Dos kits, muy poca sangre es la verdad Lo que quita eso el cuate tiene que remar otra vez, gira la bola Voy ir un nivel Entra media skin Y sujeta al cuate, este es el momento Crucial ¿Quién mete la barrida? ¡Es Fox! ¡Buen combo! ¡Se acabó! 4 a 2 el marcador de Fox Games. Fox hasta el momento. El líder del Fox Games. Venciendo muchachos. 4 por 2. De gran manera. 38 MS. No hay nada ni madres de delay. 4 por 2. Muchísimas gracias a todos. Les pido de favor que comparta, que comente, que reaccione. Ya que si lo hace probablemente Facebook... Le regalé estrellas para que las donen al espacio. Recuerde que cualquier aporte de su parte hacia la página es y será siempre de gran ayuda. Muchísimas gracias muchachos. No. Rodrigo Rodríguez, saludos a mi esposa Azul. Gracias viejo. No. Ahí está. Continuamos. 75 estrellas más. Muchísimas gracias muchachos. No. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Como anda Salan, sí, es un juegazo, güey Y ahí vamos, patada abajo de Chris De frente, cae en la trampa Fox maneja excelentes tiempos, eh Con King Y le está costando el mundo al cuate Quizás porque no conoce el personaje, ¿no? Estamos jugando en Steam, Panchito Rollback Llegó el rollback Al online De la UM Y ahora sí el juego vale la pena comprarlo Edwin Montenegro, gracias. A practicarlo. Sobremanera, muchachos. Patada abajo. Busca la finta al cuate. ¡Él fue el fintado! Y se acabó. Edwin Montenegro, gracias. Y Kariga. Muy bien. Kiss me. Ah, habla King cuando hace la barrida. ¡Ah, qué buen spinefall! ¿Cómo lo traba? ¡Martínez! Martínez, gracias. Muchos combos no los había ni visto así. Explota la barra cuate. Se zafa el Venom. Busca el overhead. Antiaéreo ahora. Sujeta. Back throw. Es todo. King de Arrow Fighting es brutal. Es lo que estamos viendo. Sin duda alguna. Sin duda alguna. Otra vez, vámonos. Muy buena. Y sigue. Este cop tiene varias versiones de los jugadores. Así es. Les digo, gran variedad. Es la perfección del UM. No, perdón, del, no del normal. Eso. Otro spinfall. Spinefall. Eso. No contiene, viene el poder de Fox No le falla ese combo ¿eh? No le falla, no No le falla a Fox Muy bien Viene Chang Beto Pixeler Soy Beto Miranda, gracias 75 más gracias viejo Buenísima eso. Oh. Cayó Mariado Chang. Y también se va la verno. 5 a 2. Gran juego el de Fox. Dios Magnulti. 155 estrellas más. Diosito Santo. Muchísimas gracias muchachos. 5 a 2 el marcador Fox. Hasta el momento. Haciéndole la faena al cuatelalo. Muchas gracias muchachos Ahora sí, de aquí en adelante, esto Javier Urbina Gracias, otra 75 más La UM, la mejor mamalona Y balanceada, así es, esta es la 98 Así es, Alexander Cooper ¿Cómo estás? Virgilus Black, buenas noches A ambos, buenas, buenas noches Ya está en Play 4 Yo lo tengo, pero no se pongo en línea Creo que ya lo van a actualizar Miguel Para que pueda jugarse Saludos Urbina, gracias ¿Qué pasó? ¿Se trabó? Sí Se trabó la señal Se quedó ahí el cuate Esperando Ya vi el, el, el, el indicador Bueno Vamos a, a reiniciar esto seguramente Sí, ahí está Se perdió la conexión Vamos a esperarlos Va a volver a mandar ahí 5 a 2 el marcador En lo que esperamos, ¿no? De nuevo es una personal, amigos. AFT10. Entre Cuatelalo y The Fox Games. Así es. The Fox Games Fox. Buenas noches a todos. Por favor, no olvide compartir. Comentar, reaccionar. Está buena la reta hasta el momento. Jugando al todo por el todo. El tú por tú. Dándose durísimo ambos. Y hasta el momento el que está saliendo mejor avante y Con más diferencia de puntos Por supuesto es Fox Ya se está viendo, no necesitamos ni siquiera decirlo El juego está por Steam El día de hoy, hace unas 3 horas aproximadamente a, a, se le, le, le ingresaron Rollback La conexión Rollback es la mejor Es el mejor servidor online que existe Para poder echar la reta no Muchas muchas gracias Aquí volvió AJ, así es Esperando entonces para que vuelva Fox a la reta <coughs> Buenas noches Remac. Tienes que tener el juego para poder jugar Sí, sí, la beta La beta tienes que tenerlo, güey, por supuesto Lo puedes comprar Está con el 50% de descuento, ¿eh? Es el momento para que lo compren <risa> Me la pelas, Jonathan, me la pelas, güey Estamos esperando a Fox Games Nada más, muchachos, voy a tenerles que poner Rolita de fondo en lo que llegue a este güey <coughs> No me ha escrito, no ha dicho nada, ¿ya llegó? No, no ha llegado, muy bien, estamos esperando, repito, a Fox, este es el problema, se los dije al principio de la reta, de que estemos en vivo, ¿no? Gracias señor Javier, puede pasar que se trabe esto, que se pierda la conexión, muy bien, estamos de regreso, ya está Fox otra vez en la reta y vamos a continuar. ¡Excelente! Jesús Travis, gracias. Son cosas que pasan por estar en vivo. Señor Javier, ¿cómo está? Fuerte abrazo hasta Tijuana. Muy bien, recuerde compartir, comentar, reaccionar. Que si lo hace, probablemente Facebook le regale estrellas para que las done el espacio. Lanza al Chris Orochi. Ahora Cuatelalo, ¿eh? 5 a 2 el marcador. Tornado Kick, reentregada. 3 hit. Cuatelalo ya cambia, al menos a Chris, por la forma Orochi. O oh, Grab Así es, Antonio. Es correcto. Es la versión versus. Es la versión online. La mejor manera de jugar online ahorita. Doble strike, DP. Que saquen a Rugal, dice Eddie. No, ¿qué pasó, güey? <coughs> es todo para King. Vence bien, cuate. Toma la iniciativa. Le respondió, le sorprendió a Fox la jugada. Y listo. ¿Ya lo tienes? Sí, güey. Pues ya lo sé. Este juego... Yo compré el combo, ¿no? La cof 13 la 98 m Y la... ¿Cuál es la otra? La 97, Global Match Las compré por 150 pesos, recuerdo Ahorita la 98 m Debe estar cara, por supuesto, por el lanzamiento ¡Oh, oh, oh! excelente Confirm. Salto neutro Por la espalda, Chesuru Lluvia de latigazos y se acabó Chris. De todas maneras cumple. Buenísima. Amor mío. Chiquitita, hermosa. ¡Muah! Llegó Brice María. Preciosa suplex para el cuate. Nice fanful. Excelente. Como hace la finta el cuate, ¿no? Salta con Mari y cae como torpedo. Critic Side, 50 estrellas. Muchas gracias. Muchas gracias a Critic Sight. Síganlos a ellos en el YouTube de los mejores canales de salseo en películas. Esto es en PC, y sí. Steam la plataforma. Muchas gracias a, a Critic Sight. Oh, no pudo aplicar el cuate ahí. Sigue igual fuerte, rápido Blue Mary. Lo pierde. Ya está, Athena castigando. Es que Fox es muy castroso con su juego de Atena, ¿eh? Muy, muy castroso. ¡Listo! ¡Excelente! Llegó la futura dueña de las estrellas del canal, sí. ¡Inconcísima la trama! Así es, los de CriticSide. Bienvenidos a otro video del canal En esta ocasión les traemos otro Es Disbozón, algo así dice el tío critic. Acá Soneando por un sueño Fox Por la espalda entra Chang Azotando a la bestia Se está trabando por la señal ¿eh? De cuate, excelente victoria Para el cuate Lalo 5 a 3 el marcador Él me está compartiendo su pantalla Y así es como se ve muchachos la reta. Una disculpa, ni modo. Cinco a tres. Buenísima. Casi las tres estrellas. Increíble. Saluda a la mimosa. Escenario de Rugal. Escenario corto. WhatsApp Héctor Yañez, cómo anda? Gracias. Patea <risa> <risa> lagio <risa> Patada abajo. Y sí, cuate es el que me está compartiendo su pantalla, eh. Eso sí, me gusta más la 98M. UM. Por fin la voy a poder jugar decentemente, Miguel. Salto neutro. Buena. Cayó una trampa. Sí. Muy bien hecho. Jesús Octavio. ¿Cómo anda, Octavo. Le gana el salto, King. Es doble. Back throw ahora para el cuate. ¡Ato siga, King! La quema toda y listo. Ya tiene rollback, Eddie. Ya podemos jugar, güey. Hoy, Simón. Hoy entró el rollback. Bueno, está en beta. Hasta el 29 de octubre va a estar el rollback en versión beta. Lo que va a ser un hecho es que después de la beta se va a quedar, ¿no? Ya con Rollback, la U.M. se van a poder hacer buenos torneos. Yo tengo pensado hacer uno el domingo. De este. Esos, de esos torneos. Relámpago. A ver si se puede. ¡Qué buen cross! Combo completo para Chris. Cuatro hits. Y el cuate Lalo. ¡Otra vez el El command Grab. ¡Ahí está! ¡Vámonos! Muy bien. El triple pack, dice Salvador Es de la UM 2002 UM Y la 13, sí Me costó como 150 Hace como do dos años a mí Y por fin, por fin le da fruto, ¿no? Ya con la 2002 Con rollback y la 98 UM Falta la 13, muchachos Imagínense la 13 con rollback No, hombre Tardaron mucho los de SNK Pero por fin se pusieron las pilas Nos están dando... Juegos oficiales. Con buena conexión de internet. Y ahora. No puede meter el suplex el cuate. Rápido, velocidad para Emery. Hugo Martín, gracias. Ahí está. 5 a 4 a la reta. Se acerca ya el cuate Lalo. Y está sabrosísimo el nivel de ambos. ¿eh? Mostrando el mejor cop. La UM para mí. Mejor que la 2002. Arriba las águilas de Mexicali, gracias chavita Muchachos por favor comparte el stream, comente, reaccione Ya que si lo hace probablemente Facebook Le regale estrellas para que las dones el espacio Si usted ya se dio cuenta Aquí a la, a la bandita ya le he regalado Un montón Un montón de estrellas Muy bien Seguimos entonces Ya la regué, ahí está Ahí está, en el escenario de Gwennitz Este juego está bueno por eso ¿eh? tiene todo TODO, ¿Todo? Lo aguantó bien el cuate y claro, responde rápido Otra vez Anthony Bermúdez, gracias Muy bien otra vez, cerca de las 3.000. Ayúdenme, Manco. Hay que llegar. Comangra, oh, Se acabó King. Desde hace tres puntos, Cuatelalo ha estado dominando a King. Y era la diferencia, ¿no? Para Fox no ha podido. Muy buena. A mí ya me regaló Facebook. ¿Qué te regaló, güey? ¡Oh! A la banca, Chris. Y a ver ahora. Muchas, muchas gracias a todos. Dejen su like, amigos. Critic Side. 50 estrellas más. Pero un baneo de 30 días, dice. Eso. Con la rolita de Goenis, de fondo, estaría bueno, eh. A ver. No. El hermoso DP. El de Chizuru, otra vez. Quiere meter el nivel 1 ahí, cuate. Tiene unos segundos para activarlo. dice está haciendo la chamba así. Ahí está el Spinefall. Cayó. Y castiga Fox. Tras su error el de cuate. Con eso. Y menciona a su favor la reta Fox. Y nos vence a Blueberry. Gracias a Critic Side. 50 estrellas para Vallarta. Blueberry es el de todas las que No cambia. Sí. Es la realidad. No sujeta, pero sigue. Sigue metiendo, imprimiendo golpes. Acá, cuate, te quiere el, el empate. Ya remontó dos puntos, cuate Lalo. Ahí está. Ahí está. La esperó completa. ¿Dónde dejaste a Tails? Le dicen ahí a Critic Side. ¡Oh! Doble y la tumba Ahí Athena No puede sujetarla Counter para Chang Tiene tres barras Fox Y un mundo De recursos para hacer pedazos El que está consiguiendo los cuates Por otro lado, ¿no? Por supuesto Dos barras tiene el cuate Lalo Tercer personaje para ambos Bien, a ver Fox ¿Qué nos regala? ¿Activa barra o qué? No Counter para el cuate se queda sin recursos. Hace lo propio Atena. Lo va a aguantar el player 1. Otra vez. Soporta todo. La embestida. Patada abajo de Atena. ¡Ah, azotando a la veneca Chang. Y lo va a aguantar el cuate. No tiene prisa. Eso es. Bien. Sujetó y venció. Cinco iguales. Una reta. De rechupete de Algarabía. Con muy buen nivel el de ambos. Y hasta el momento disputado con toda la reta, muchachos. Muy bien. Gran nivel, Alberto Villagómez. ¿Cómo estás, viejo? Gracias por acompañarnos. Deja tu like. Recuerden que Facebook ha estado regalando estrellas. eh Ya vieron, regaló como mil estrellas ahorita en un ratito. Oye, güey, a mí me quita. Compré estrellas y solo me dieron 75. No sé, lo ya nos manda 50 más. Muchísimas gracias, Manuel Díaz. Ya se puso buena, sí. Tercer victoria consecutiva para el Cuateralo. Y esto está 5 a 5. Muy bien. Eso. Pasada arriba, 7 golpes. Por la espalda no puede. Claudio Esteban Solís, gracias. ¡Oh! Chang está bien puerco, dice Eddie, sí. John Galamos, porque nunca falta un Johnny en la transición. Ah, oh, Johnny, right there, Johnny. Eso, hazme tuya, le dice Chris. Gracias, John. 75 más, seguramente regaladas, ¿no? Por Facebook. Muchas, muchas gracias. Como le dijo. <risa> <risa> Hermoso. Vámonos, ¿quién de Kudasai! Ya lo tiene, Esteban Solís, ¿cómo anda? Mis primeras estrellitas, dice John, son regaladas de Facebook, no sé por qué, la neta no sé qué hice, pero Facebook está regalando muchísimas estrellas, y yo lo agradezco, por supuesto. ¡Por fin! ¡Estamos ganando una! <risa> ¡Por fin, carajo! ¡Gancho de Chris! ¡Mete el Diff ¡Y venga, bateando por fin, caray! Te manda saludos, dijo Rodrigo Alexander, dice. Ahí Cooper, muchas gracias. Fuerte abrazo a Rodrigo. Y a usted, maestro. Atada abajo de... Plumeri, por la espalda no puede. Excelente. No. No fructifica. Eso. Vámonos. ¡Oh! Confirma, ahora sí. Prolonga el ataque, el cuate. Y por fin le salió el level 1, ese poder con Blueberry, sujeta frontal Chizuru, muy bien, se acabó, está muy cool la nueva interfaz, gracias Alex, sí sí sí, quedó bonita, será por las transmisiones nocturnas, la neta no sé, pero repito, ya era hora, Muchísimas gracias. Con cualquier movimiento no pudo, no llegó. A lo mejor está compensando Esteban Solís posiblemente. Turno de Chang. Fred Carr, cómo andas? Por la espalda, Cena. Quiere el comeback Fox Se rehúsa a entregarlo al cuate Por abajo mete la patada a la veneca Otro Phoenix Eso Se regaló, se entregó No confirma, dropea horrible Chang. Y ahora sí Lo ya ya me imagino Facebook diciendo se toma un poco de felicidad Has tenido tan pocas sí. Victoria Para Fox 6 a 5 ¡Logra el comeback y sigue venciendo Fox! Qué complicado se le pone, eh ¡75 más de Manuel Díaz! ¡Muchas gracias! Muy bien Muchas, muchas gracias. No sé qué está pasando, doctor García. Pero estoy como a la Magnum. No quiero que se acabe. <tose> oh sí, creí que no era cierto, dice el día No, sí. Está regalando estrellas face. 6 a 5 la victoria. Para Fox hasta el momento parcial. Ya sí está regalando, Giovanni. Muy bien. <tose> comparte el stream por favor, comente, reaccione otra vez 84 personas viéndonos te los agradezco infinitamente muchachos no puede confirmar quién. responde rápido también ahí el cuate, venga Fox otro trap de frente lo levanta, hermoso confirm ahí va Antonio Galván, gracias hermano. Coman grab. Listo. Se va a ir al frente el Cuate Lalo. Si no pasa algo raro, ¿eh? No pasó nada raro. Le ganó el tiro. <risa> <risa> Así como vamos, la neta llegamos en breve a las 4000. No sé qué está pasando, pero... No me quejo. No me quejo. Pateando con ganas. Bien. Seguimos. ¡Eso! ¡Chizuru! Dice el Ahí está, mira, Chizuru. Lástima, no tenía poder... Por eso no pudo atacar ahí Fox como que hubiese querido, ¿no? Salto neutro. No entra. Le gana arriba a Blue Mary. Lo mide con patadas débiles. Excelente D.P. Otra barrida más. Buenísima. No hay overhead. Comparten golpes. ¡Se va a ir! ¡Ahí está! Cayó Blue Mary. Probando el rollback, por fin. A mí no me salen estrellas, dice mi amor. Ahorita van a caer, chiquita, no te preocupes. 15 estrellas más de Loya, gracias. No sé qué pasa, pero repito, ya nos merecíamos un premio así, eh. Patelalo lanzó lanzó Atena en su roster. Me resulta extraño que sacara a Chang por Atena, eh. Eso. Muy bien. Otra vez. Bien dominada. Chizuru. Responde con un DP por la espalda, bueno el overhead, como evade Fox, otro DP, hermoso, carajo Mete el gancho, cancel evadiendo y mete otro ganchito más Fox, eso fue la clave, 7 a 5 qué bonito entregó Fox ahí a Chesuru y vence, 7 a 5 el marcador está a 3 de la victoria somos Five Stream Latinoamérica, estrenando interfaz, estrenando logo Estrenando todo muchachos Muchas gracias, comparte el stream, comente, reaccione Recuerde que si hace esas tres actividades en la página Probablemente Facebook le regale estrellas para que las en el espacio Recuerde, que cualquier aporte de su parte hacia la página es de gran ayuda Sí, con 40 de ms, no hay ni madre. De lag, de delay Seguimos ¿Cómo andas, cabra? Bienvenido ahí al Krillin. Llegó Krillin. Muy bien Nosotros continuamos Eso, gira la bola De hecho, que regresa al roster del cuate No le funciona a Tena, eh Buena red y gritos, gracias, Josué Pues no grito, pero bueno Imagínate que gritara, güey Sujeta Mada, mada. Otra barrida. De nuevo. Continúa. Hermoso Chisoro. ¡Ahora! ¡Pum! Es todo para Chan Y toma iniciativa Fox. ya a poquito se está cayendo el cuate. Qué bonito se ve la 98M, muchachos. Con rollback. Y más que nada, o oh, lo mejor de todo. Oficial, claro está ¡Eso! Ahí en la trampa, pero no puede Edward Ceballos, gracias Esta rolita es de mis favoritos de la 95 Y sí, es un deleite para mí tenerla, ¿no? A disposición ¡Oh! ¡Cómo lo esperó Fox! Santiago y Defonso, gracias Muy bien. Le cuesta, ¿no? Le cuesta muchísimo. Vencer. Tiene Chizuru. Otra barrida. Eso. Otro DP, Qué bien juega, Fox. Sin duda alguna, maneja. Hermoso. <risa> Disculpen El cambio de clima me está matando la garganta Ganchito, Johnny Salazar, gracias ¡Ojo! ¡Buena! Sigue castigando si Fox merece unas kawasaki Trae a mis tres waifus, dice sí Le falló el combo ahí al cuate Tropeando por un sueño Está el cuate Lola y venciendo hasta el momento, Fogg. Ahora sí. No puede ser, no confirma. Está fallando el quarter el timing. Y por ende llega el octavo punto para Fogg. Está cayendo solo, ¿eh? <coughs> 8-5. Muy buen juego. El que está mostrando Fox hasta el momento con mayor sabiduría sobre el Cuatelola lanza a Chris Orochi, eh. ojo ahí, otra vez la versión Orochi de Chris, debutando el rollback en la 98M hace también su presentación el Joris para el Cuatelalo, tiene Joris. Ojo a Shizuru, bien medida ¿sí? Y mira el salto neutro Por parte de Fox La neta está jugando de manera hermosa Fox eh. Bien dominado el cuate Lo tiene Lo tiene dominadísimo Esos Pérez hasta cuatacuacos Gracias Le falla algo ahí al cuate No lo veo cómodo jugando ¿eh? Cuate Lalo Por su parte Fox Bien Calibradito Todo bien jugado Yo voy a aceptar, Maimo? No pasa nada Se ¿eh? comió el doble strike No lo creo No Sigue jugando Leña, Fox Muy bien Leña le está dando al cuate ¿eh? Bueno, con esto se da por hecho, ¿no? Que está sabrosa la conexión. Y vamos a poder darle con todo. ¡Eso! ¡Mira Fox! Mexicanos y mexicanas. ¡Venga! De nuevo. Dominando asquerosamente. Fox acá Muy bien lo está haciendo Es increíble cómo no responde Para nada al cuate Lo tiene bien dominado Siendo que el juego de cuate Rompe esquemas Juega muy diferente, distinto No ha podido Lo ha mantenido a raya Fox 98 Ultimate Match, Final Edition. Desde la Steam, amigos. Oficial la plataforma. Seguramente llegó para quedarse. Y nosotros... A disfrutarla. King de las más fuertes del juego, sí. King 95. Aquí en este juego es de las más rotas. Así como en la propia 95. No es un asco. <coughs> Son un asco. Buena. Se acabó. Le dio la vuelta a Cuate, pero le quitó muy poca sangre, honestamente. Y veo este tiro y el anterior, y me pregunto cómo va medio parejo. Si Fox lo mantiene a raya y la lo perdona tanto, dice. Es que ese es el problema, güey. No sé por qué. Está dropeando tanto, Cuate. Cosa que a mí no me interesa, ¿no? No le, algo, algo le está fallando ahí. En la palanca, pero bueno. Fox con tres de ventaja. Fer, Fernando. García Miguel, gracias. ¡Lo va a operar! Lo, ¡Lo operó! ¡Muy bien! ¡Uah! Eso. Cerca de vencer Yagami. Eso es. Amigos, les pido por favor que comparta, que comente, que reaccione ya que se lo hace Probablemente Facebook le regale estrellas para que las donen el espacio Recuerde cualquier aporte de su parte hacia la página de Gran Ayuda con un like Créanme que con un like ayudan demasiado Este es un aporte tremendo <tose> <tose> Pate Lalo se acordó el Foba pro acá, sí Con el like me ayuda muchísimo Diego Sánchez, saludos, soy Chisui Oh, Chizui, fuerte abrazo, hermano. Así es. Guatela lo que es de Matamoros, Tamaulipas, muy lejos de donde tú lo viste ahí, Chizui. Gracias, fuerte abrazo el maestro Chizui. Presente, mira la rolita. La de Atena del COP96. Y en el escenario de Rugal, te Terriqueo Bogar, gracias. Gran pelea la que estamos mamando esta noche. Muy bien. Y esta clase de innovaciones nos prende a, a muchos de nosotros, ¿eh? En lo personal, a mí, sí. Muchos agregados. Todo el soundtrack. Todo está hecho. Aquí estaba Surto también, laxurto. Tampico el compa cuátelalo. Sí, sí, sí. Lo olvidé, es de, es de Tampico, Tamaulipas. Muy bien. Eso, reversal, nivel 1 Así es como confirma el cuate Everpass, muchas, muchas gracias Ever A eso, buen suplex ¿Se acordó el cuate que juega, eh? ¡Se acordó el cuate que juega! ¡Excelente! ¡Se acordó el cuate que juega! Y ahí sigue castigando Y con Blue Mary Está venciendo a Athena Con muy buen round hasta el momento aunque Fox quiere robar sangre. ¡Ya ahí va! ¡Eso es todo! ¡Muy bien! ¡Steam la plataforma! ¡Rollback, amigos! Próximamente un torneito de esto. ¿Cuándo vas a jugar tú, laxurto? ¿O se te frunce el ceño, perro? ¡A ver, reversal! Tres barras de poder son los que tiene... Disponible, saca Fox y sujeta frontal Y busca zafarse cuate y no puede Ahora sí Fue poco Pudo haber conseguido mucho más Le había prestado el control a los hermanitos Dice, aguanta, y no levanten falso. Nahum, 98M Para Steam Backthrow ¡Eso! No sorprende Se arriesgó, se la jugó el cuate y no pudo. Jesús Ramos, gracias. Puro Manco dice: Está muy cerca del match point. Muy cerca del match point. Entra bien ahí, Chizuru. Un golpe débil. La mejor de 2002. Que buen command grab. Ahí está el 4: se castiga. Buscó otra vez sujetar, no pudo Retrocede ahora El que tiene que arriesgar es Fox Pero tiene un personaje además, así que Está dividido, muy bien, cuatro hits, ahí está mínimo la ventaja para Fox, el problema Es que tiene a Yuri Y ya sabemos, Yuri es el mismo en todos los cops. Entonces, si tú dominas a Yagami Tienes un personaje en tu roster Por la espalda ingresa King Una porquería, una cochinada Este personaje es un asco King es un asco Lo acaba de demostrar Fox José Ricardo Cruz, gracias Vivimos en casas diferentes Dice, ahí el carnal, gracias hermano Ahí está José Ricardo Cuate 2 o cuate fake El carnalito de cuate Lalo Mete la patada Buscó las recas, patada por abajo Counter para King se queda sin recursos Fox Pero tiene la ventaja por tenerlo en la esquina Y así lo aprovecha Teniéndolo en la esquina Y logra el noveno punto A su favor Fox con Match Point Está cerca De la victoria muchachos Fox Y aquí es donde ustedes tienen que regalarme ese like Porque es donde puede acabarse la reta Por favor a machear ese botón de like La primera pelea que tenemos De manera oficial Con Rollback de la 98 UM Aquí en Five Stream Latinoamérica Yo se los agradezco infinitamente Muchas gracias a todos De verdad Se los agradezco siempre Un éxito la transmisión Y ya nos dimos cuenta todos de que Facebook Y regala estrellas cuando compartes el stream Dejas tu like Y compartes, eh. Ya lo vimos, muchísimas gracias a todos A machar Nilton Rivera Lázaro, gracias Cerca está de la victoria Acá Fox No cae en la trampa No puede tampoco con Coman Grab Y ahora sí yo creo que Cuate lanza toda la carne al asador Al colocar a Iori de inicio eh. ¡Oh! Buen movimiento Honesto, por cierto Para Yagami Responde rápido. Buenísima. Bien por Atena. Otro Phoenix Arrow. Eso es. Tres patadas frontales. Arriba, aéreas. Y con eso se va Ibre. Bien jugado. Muy bien. Muchas gracias. Está muy cerca. Alejandro González, gracias Otra vez, uno, dos Retrocede Athena Eso es, entra de nuevo ¿Quién es el mejor personaje del cop, dice Eddy Gracias Eddie. sí, sí, sí Para muchos lo es, eh Dos Mario Donovan, gracias Ahí está Mario Tiene reta ya le entra con Mario? Por abajo entra Chris Ya hay rollback, amigos, en la UM. Qué bonito es lo bonito, ¿eh? Ahora sí, horas y horas de juego otra vez Y en el escenario En la escena de Yashiro, ¿eh? Orochi En la 9-7, es lo que les digo Aquí hay de todo Yori Mr. Honestidad afirma Se acerca Chris New Face para el quarter eso, buen salto vertical, entrenó Verge, no hay Command Grab, arriesgó todo el cuate y le salió mal el movimiento, mucho, mucho, mucho dropeo se vio por parte de cuate Lalo. Alejandro González hasta Jujuy, Argentina, 75 estrella, en las últimas 75 que va a regalar Facebook. Muchas gracias a todos. Retrocede, último personaje para Cuate. Ya quiere liquidarlo de una buena vez, Fox. Ahí está, muchachos, la novedad. Bonito, Cox 98m. Se entrega a Chizuru. Escudero, gracias, gracias. Estamos cerca de los 200 likes, por favor, hermanos, dejen su like. 200 likes me ayudan demasiado para llegar a más. Espacio eh, match point para Fox Y sorprende Y castiga, y quiere liquidarlo Acaba a llenar la barra Ahí está, activa el cuate También el Pow, cae en la trampa Fox lo espera Casado completamente Cuate barrida la victoria de Esta primer personal De la 98 WM amigos Va a ser para Fox En los de Fox Games ¡Y eso hace! ¡Muy bien! Muy bien, muchísimas gracias por acompañarnos. Ahora sí, el rollback es una realidad. Y ya vimos todos, ya vimos todos que la neta esto va en serio, eh, va muy en serio. Y la 98M ha llegado para quedarse, así que se los agradezco muchachos. Gracias por acompañarnos, Buenas noches. Yo soy Tepi69, un éxito completo y total. La transmisión, les mando a todos un Meteoro Pegaso de buenas noches y ya sabe... Si toma, no maneje, pero si toma, invite. No será bien. Ahorita regreso, voy a, voy a cenar algo para continuar con la transmisión. Por supuesto, voy a continuar, voy a lanzar otra. Y ahora yo voy a ser el que juegue. Así que, gracias muchachos. Hasta mañana. beso, Bye, bye. Gracias. Nos veo. Hasta pronto. <risa> <risa> <risa> Adiós, maldita sea. Victoria de Fox 10 a 6